25. A partir del lunes, si nada cambia, podrán comprarse en las oficinas de correos los sellos que conmemoran el centenario del Partido Comunista de España. Porque la misma jueza que ordenó la semana pasada paralizar la emisión de ese sello, porque se lo pidió la Asociación Ultraconservadora Abogados Cristianos, que es que están en todas, esa misma jueza... Ahora levanta esa suspensión y condena a la asociación a pagar las costas de todo este proceso lamentable. Enrique Santiago, secretario general del PC del Partido Comunista de España, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. ¿Cómo han vivido todo este episodio? Pues sorprendidos y sumamente contrariados, ¿no? Sorprendidos porque el Partido Comunista de España pues es un partido legal, de hecho. Eh, creo que podemos afirmar que la legalización del Partido Comunista fue el signo de la llegada de la democracia a, a nuestro país, eh, además en, en una situación de mucha indefensión porque la jueza lo que aprobó, fue una suspensión cautelar en un procedimiento de medidas urgentes eh, sin, sin atender, sin escuchar alegaciones de la otra parte. Es un procedimiento absolutamente excepcional. Eh... Vamos, que no, creo que no procede en absoluto, y ni siquiera se justificó en su momento cuál era el derecho afectado en caso de eh, que se hubiera puesto en circulación el pasado día 14 el sello, como estaba previsto, ni qué daño se pretendía evitar con esta prohibición. ¿no? De igual manera, hoy eh, se ha metido el auto eh, que ha recogido todas las eh, alegaciones que presentó los servicios jurídicos de correo se levanta esta suspensión de, de la emisión pero tampoco será mayor argumento ¿no? simplemente lo único que se argumenta es que ha quedado eh, acreditado por por las alegaciones de correos, que el procedimiento que se siguió pues fue el procedimiento legalmente previsto y que cualquier institución puede instar ante correos para pedir la emisión de un sello eh, conmemorativo, ¿no? con lo cual pues todavía más sorpresa que en su momento se prohibiera sin ni siquiera escuchar para poder haber evitado el daño que se ha causado. ¿no? Yo creo que ha sido una agresión a una ofensa tremenda y una agresión a la militancia del Partido Comunista de España, a la que tanto luchó por la democracia, y esto pues ha sonado demasiado a una prohibición cautelar de, de la democracia en, en nuestro país, una suspensión cautelar de la democracia en nuestro país. Bien está lo que bien acaba, sí. pero desde luego el daño causado pues ha sido un daño evidente. En cualquier caso, señor Santiago, esto eh, es lo que se conoce como un efecto estrésante, porque el sello se ha agotado ya en la web de correos. O sea, yo no, no sé exactamente si se ha agotado, se ha agotado, me dicen esta tarde, en la compra web. Realmente el sello no se va a poner en circulación en, en estancos y oficinas de correos hasta el próximo lunes, porque hoy ya cuando se ha el auto era imposible. Pero francamente, eh, dar la sensación, emitir una imagen al país, un mensaje al país, de que hay ni siquiera eh, tentaciones, sospechas de que se puede suspender. Eh, un documento conmemorativo del centenario de la asistencia del Partido Comunista de España causa un daño político, habrá muchísima gente que no haya vivido la transición en primera persona y que se alarme y que piense que nuestro partido pues es un partido que ha hecho algo mal o que debe estar o que no tiene derecho a ser un partido democrático. O sea, el trato que se ha dado al Partido Comunista de España... Yo creo que ha sido un trato inaceptable para una fuerza política que ha luchado tantísimo para la democracia y sobre todo porque es que en el auto de suspensión, ni ahora en el que se levanta la suspensión, se ha llegado a argumentar en ningún momento cuál era ese daño que a la sociedad le causaba la emisión de un sello conmemorativo del Partido Comunista de España, cuando hay antecedentes se emitieron antes en sellos de centenario, por ejemplo, a las Juventudes Socialistas de España o de la Unión General de Trabajadores. Es algo realmente incomprensible, que pone de manifiesto pues esta tremenda ofensiva ideológica de los sectores conservadores de negar la realidad. Eh, la realidad evidente es que en este país hay democracia porque la izquierda ha luchado por ella y ¿no? que los mismos que o mantuvieron la dictadura o no hicieron nada para acabar con ella se rasguen las vestiduras y soliciten la suspensión cautelar del sello y que lo apruebe un tribunal es francamente a mí me parece muy doloroso y no habla bien del estado de nuestra democracia francamente.